Estás entrando a Larkemo. Larkemo. Larkemo. El universo oculto de Oxlack, investigador. Larkemo. Buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo están? Un saludo para toda la gente que me está viendo en Facebook, en YouTube. Quiero agradecerles que estén esta noche conmigo, donde vamos a revisar los perturbadores Whatsapps que ustedes me mandan. Carolina Martínez Gómez, bienvenida, buenas noches. Cachopín también, buenas, buenas, bienvenido, Cachopín, ¿cómo estás? Vamos a hacer de lado un poco esto. Ahí está. Doctor Gunner, un saludo para Doctor Gunner, para Florecita. Saludos a Abraham Cruz también, a María B. Ruiz también, Mesa, José Pavón, Patti Reyes. Buenas noches, Patti, ¿cómo estás? Guerra, Nishishay, Nishah, todas las glorias a la rajada peludona, Jorge Soto los de San Luis Potosí, Droz Rosa, hola Oxlack, un saludo Oxlack desde Navajo, a Sonora. Eh, Khaled Rumanasek, hola Oxlack, ¿cómo estamos? Bien, saludos, Oxlack, desde Riobamba, Riobamba, ¿dónde es Riobamba? Florecita, doctor Guner, Miguel Plaza, Bel Díaz, la mano mano peludona, dice Peisa Salazar, saludos, saludos, Oxlack, desde Chiapas, mi mamá dice que le disculpa el comentario que te mandé otra vez, estaba mal. Bueno, vamos a ver. Dice Samer Díaz Díaz. Saludos, Oxlack, desde Chiapas. Mi mamá dice que se disculpa por el comentario que te mandé la otra vez, estaba mal escrito. Saludos a Doña Juanita. Bueno, no, si hice si burla, discúlpeme a mí. Solamente son cuestiones para, son cuestiones del directo para que lo pasemos más agradable. Espero no me haya burlado de ustedes o de la escritura. Le mandamos un abrazo a Doña Juanita. Un abrazo, Doña Juanita. ¿Cómo está? Le mando muchas, muchas bendiciones. Que se encuentre muy bien, Doña Juanita, de todo corazón. Gracias por ver el programa y qué bueno que, que le guste. Un abrazo. Daniel Max dice, bro, deseame buena vibra, tengo COVID, ahí la llevo, no puede ser, Daniel Max. Hoy estamos eh, hablando precisamente sobre si el COVID ya se quitó, hoy no puedo decir esa palabra, ¿verdad? Pero bueno, eh, y se supone que estamos en la quinta ola, al menos acá en mi estado, me mencionaron ayer que estábamos en la quinta ola y bueno, yo ni en cuenta, no sabía que había ya la quinta ola y entonces no sé qué está pasando, porque mucha gente también está diciendo que, que le está dando, eh, toda esa gente que le está dando se está recuperando, eh, porque pues ya tienen las, las vacunas, entonces habíamos quedado también en un principio, que se dio a conocer sobre el virus, que nos iba a dar a todos en algún momento de la vida, porque no podíamos salvarnos de eso, ¿recuerdan?, entonces, sí, seguramente el, el covid seguirá, pero si ya tenemos las, los refuerzos, las vacunas, pues eh, saldremos adelante. Entonces, Daniel Max, no te, no te sugestiones, piensa que vas a salir adelante, que pues va a suceder que eh, estás enfermo, pero con los medicamentos y que te cuides bien, pues vas a salir adelante, no va a pasar nada, tú ya tienes tus vacunas, entonces por ahora ya el, el covid no, no está siendo peligroso, así que te deseo que te compongas rápidamente, te queremos ver sano mi hermano y bueno, qué bueno que estoy aquí entreteniéndote un ratito, eh, para toda la gente que está enferma, para toda la gente que está eh, sola, para toda la gente que se quiere dormir o antes de dormir quiere entretenerse, para toda la gente que está quizá pasando por un mal momento, que está angustiada, o para toda la gente que está triste por algo, espero que esta noche les, uh, pues les haga sentir un poquito menos pesado lo, lo que tengan, espero que se entretengan un, un rato, todos tenemos malos momentos, yo también lo estoy pasando, pero eh, hay, que, hay que buscar darle buena cara a, la, a las cosas, y y todo va a salir bien, todo tiene que salir bien, todo tiene que salir bien, bien, un abrazo para Daniel Max, entonces que se mejore, gracias, pronta recuperación, dice también, Florecita, que te manda, pronta recuperación, vamos a ver, ya, ya estamos, eh, ya está entrando la gente, ¿cuántos demonios hay en el infierno? O sea, dice el tiburón blanco, Los suficientes para eh, comerte y defecarte, comerte y defecarte, comerte y defecarte por toda la eternidad, hay los suficientes demonios en el infierno para comerte y defecarte por toda la eternidad, imagínate, imagínate. Gracias Dracul, Alcalá Ramírez, un abrazo Dracul, gracias. José Ponce, gracias a Demianpi Priori, eh, yo no soy un bot, dice hoy nomás, yo no soy un bot, también le mandamos un abrazo a Lisette Martínez, Gracias, uh, aventuras y leyendas, saludos, aventuras y leyendas, un abrazote, gracias por ese super chat, aventuras y leyendas, ya me mandaste tu canal de YouTube, aventuras y leyendas, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Hoy me salió un video tuyo, sí, creo que sí, a ver, déjame ver, lo voy a buscar aquí en YouTube, qué raro, sí, hoy lo vi, uh, a ver, déjame ver, déjame ver si me sale otra vez, porque hoy abrí YouTube en mi teléfono, y creo que me salió un video tuyo, oye. Y, y sentí muy raro porque dije, oye, es, este es el chico que, que estaba la otra noche. Creo que me salió un video tuyo en YouTube. Ahorita no me está saliendo, lo estoy buscando, pero no. Pero creo que me salió un video tuyo, mi hermano. Sí, hoy voy a revisar los WhatsApps, así que, pues entonces, si me mandaste tu link. Entonces, vamos a ver... Eh, Vamos a ver tu contenido, ¿sale? Dice Paola science ¿y ese peinado Oxlack? Pues es el que siempre tengo, Paola. No sé si tienes poquito de verme, pero es el que siempre traigo. Ese es mi, mi peinado normal. Ahí está. Es mi peinado normal, así siempre lo tengo. Mira, ya, ya también tengo bien poquito cabello. Si ustedes saben algo para que recupere mi cabello, pues díganme. <coughs> dice Axel, dice Serchetos, Oslac, te tumbaron el directo. Si reaccionas al más realista de lo paranormal, el payaso de Toledo. Este sí, me tiran el directo. Gracias, gracias, Adrián. Ah, Andrés también. A Calavera Menforce, Talía Lorenzoni 2, Beatriz G, Sergio Rosas, gracias Carlos Armijo, gracias Margarita Zavala, gracias Enrique K, gracias y gracias a mi chulada hermosa, preciosa, divina, bella, mamacita, quiero, necesito. Bueno, ya, le mandé un saludo. Eh, vamos a escuchar este mensaje que es de Herro Toki y Samael Elías, me llena de dicha estar ante la eminencia el único que le tapó la buchaca a los farsantes de extranormal, salve Lord Oxlack, mis videos favoritos de tu propiedad son los de altares para el diablo saludos desde el Sa Saltana del Norte, para tu cabello te recomiendo shampoo de mostaza <risas> ¿cuáles videos de de los altares para el diablo? ¿cuáles cuál videos para altares para el diablo? no recuerdo no recuerdo un video de altares para el diablo, pero qué feo. Qué feo se escuche y bueno, que, que gracias por que te gusta mi contenido. Dice, para la caída del pelo aceite de romero. Verónica Flores. Mm, ya no necesito que se me, que parar la, que se me caiga. Necesito que me salga el cabello. Mm, mm, mm. Dice, usa saliva para para esa parte del cabello nada más no funciona y vas a ver Camusai, vas a ver ya, ya me eché saliva ya Cené dice Francis hace rato que tal estuvo la transmisión no pude entrar, andaba ocupado no, no hables de pelonas que voy para allá también hermano ojalá alguien más dé solución jajaja <risa> salí, saliva eh, Minoxidino no sirve, bueno a mí no me funcionó a mí tampoco, siento que no Sa. Sábila, sábila, ok, ok, yo entendí saliva, ay, qué, qué sonso estoy, no puede ser, no yo me había dado cuenta, no fue chiste ese, no fue chiste. <risa> Hasta que puso ahí, sábila, yo, <risa> yo pensé que saliva, <risa> está mi, mi este, ¿cómo es eso que tengo, que se, que se me cuatrapean las palabras? No puede ser. No manchen, ahora sí, ahora sí me pasé de listo. Sábila. <risa> <risa> la médula ósea del vacuno hace si bien para el pelo. La médula ósea del vacuno. <risa> También listo WhatsApp sobre las noticias que han salido respecto a este caso. Hola, Setina. ¿cómo estás, Setina? Saludos. Hola, saludos de y mi buen Oxlack. Es Ox. Es que yo leí saliva, yo leí saliva, en serio. Y hasta que vi que decía... ¡Sávila! <risas> dislexia Tengo dislexia, pero feo. <tose> Caripel es una mezcla de hierbas para caídas y varios problemas de la piel capilar. Si no, échenme la mano con Super Chats y, y no voy a tener que hacerme todo eso. No me voy a tener que echar saliva. Este, con Super Chats sí me puedo hacer un injerto, pero los injertos salen costosos. Salen como en 80 mil pesos. Si alguien... Le sobran 80 mil pesos. Bueno, eso es mínimo, porque en realidad sí saben como en 100 Pero si alguien tiene 80 mil, cien mil pesos que le sobra y que digan, a ver, Oxlack, antes de que te quedes pelón para siempre, vete a, a poner cabello, porque ustedes me ven muy, muy guapo y todo. Ustedes me ven buena persona, educado, genio, importante, influencer, famoso me ven así todo muy bonito, pero no, estoy pelón, estoy pelón, ven, ven, eso qué es, y yo echándome saliva, te cobran un peso por cabello, ahí está, cien mil pesos, con cien mil pesos, cien mil cabellos, o sea, y les prometo fotos, fotos exclusivas, ya de, de a modelo con cabello, yo ya me voy a sentir, con cabello sí me voy a sentir que las puedo todas, sí. ¿eh? Ustedes nada más ayúdenme con mi calvicie y ya está. Aventuras y leyendas, nos mandó un saludote. No, no nos manda nada, nada, nos mandó un super chat. Mi hermano, déjame un comentario para que te podamos leer. Un saludo para tus seguidores de Dallas, Texas. Un abrazo para toda la gente de Dallas. Que ahora recuerdo que sucedió nuevamente lo de otro tiroteo en Estados Unidos el día de ayer, eh, durante este desfile del Día de la Independencia en Estados Unidos. Otra vez un tiroteo, seis desvividos y 24 heridos. Pero ¿qué pasa? Y, o sea, el, el presidente y todos, todos los eh, gobernantes y demás, es como, no van a hacer nada. No van a hacer nada contra la, la, la, las armas. Es un negocio tan grande que van a seguir. Y me parece, siempre ha habido este, este tipo de, de balaceras en Estados Unidos, pero me preocupa porque este año van seguidas. Es como, ya vieron que uno lo hizo, ya vio que el otro lo hizo, ya vio que el otro lo hizo, o sea, se siguen aventando. Y, y mucha gente, o sea, como un 70% de la población, yo creo un 70%, tiene armas en su casa. Entonces, puede suceder que, que vimos ayer otro tiroteo y que pronto veamos el siguiente, donde se junten personas. Podemos ver el siguiente tiroteo en Estados Unidos. Piensen en cualquier evento donde se reúnan personas y cuidado, porque puede haber otro tiroteo. Qué cosa más terrible lo que están pasando en Estados Unidos y los gobernantes. Es como nos hacemos de la vista gorda, literal. Buenas noches para Rodolfo López, bienvenido Rodolfo. Eh, yo por eso ni salgo, dice Daniel Max. Aparte tienes cobicho, mi hermano, no puedes ahorita. Dicen que también echándole una pastilla anticonceptiva a tu shampoo de uso diario. Mm, esa me parece mejor idea. Sí, porque es más fácil, Compra la pantilla, pantilla, la pastilla anticonceptiva, la pantilla anticonceptilla. <risa> compras la pantilla anticonceptilla y se lo echas a tu shampoo y ya te olvidas, ya nada más que te bañes te lo estás poniendo, no tienes que recordarte que tienes que ponerte algo, ya con la pantilla eh, anticonceptilla va a estar bien eso, por favor Andrea infórmame por, por favor si eso sí es real si no, compro compro una pastilla y listo lo hacemos Dicen que popó de vaca, consume hierro, consume hierro. Donnie Don Jeb <ríe> el caso de Donnie Jeb Dice Oxlack, haz shampoo de, de, de cebolla. Las, las cápsulas de vitamina E en shampoo son buenísimas. ¿Puedo hacer eso? O sea, lo que yo quiero es no estarme cada que me baño irme a poner cosas. O sea, eso me no tengo tiempo para eso pero si hay, hay que echarle algo a mi shampoo de uso, eso sería mucho mejor. El que dijo que se quiere ir a vivir a México, Ecatepec es muy seguro y demasiado bonito, ese es el lugar perfecto. <risa> el tío ne Nacho, neta, sí funciona. No lo sé, no lo sé, Talía, no sé. Dice, sí, las pastillas tienen para el cabello. Andrea, ¿es verdad, Andrea? Entonces dime cómo lo hago y empiezo a hacer eso porque estoy desesperado, ustedes no saben lo que un hombre pasa cuando se le empieza a caer el cabello, cuando se le cae el cabello, eh, uno, uno pierde toda, toda valentía, toda seguridad, champú de cebolla, búscalo en YouTube, bueno, o cuando esté aquí Andrea, que me haga el champú de cebolla y listo, ya para que, para que pueda hacerlo, Dice, oh, mi hermana perdió el pelo por COVID y le dije, ponle una a dos cucharadas de Seamos Gel al licuado. Y le funcionó porque tiene todos los minerales que necesita tu cuerpo para la edad. Tenemos deficiencias de esos minerales y se cae el pelo. Oh, eso suena, eso suena más científico. Que le eche dos cucharadas de Somos Gel. Somos, no sé qué sea Somos Hazle caso a mi prometido, Oslan. ¿Cuál es tu prometido, Paola Sainz? ¿Cuál de todo, todo es tu prometido? También el dermatólogo trata eso. El dermatólogo, Laura Fernández, va. Si más en un estudio, checan qué tengo y demás, va, va, va, lo voy a hacer, voy a ir con el dermatólogo. Bien, vamos, gente, a empezar a, a ver los WhatsApps, que son perturbadores, porque mucha gente me ha escrito... Y bueno, ya entraron los suficientes. Ya no estoy transmitiendo para TikTok ni para Instagram en este momento, solamente para Facebook, YouTube, Twitch y Twitter. Estamos en ocho, en ocho plataformas al mismo tiempo, porque tenemos tres páginas de Facebook, tres canales de YouTube. Así que son ocho lugares en donde estamos en vivo y en directo para ver los WhatsApps que me han mandado. Vamos a entrar a los WhatsApps porque me han mandado de todo. Vamos a ver. Ahora sí, este, WhatsApp que nos mandó, aquí nos mandó las fotografías, nuestra amiga de Chile, que decía que había algo, algo paranormal en este, en este, en, este, en esta fotografía, y pues miren, estamos viendo aquí, <coughs> si la, la fotografía no es de muy buena calidad, se ven todavía los píxeles pero bueno, no nos dijo bien la historia, ¿no? Dijo que solamente tomó una foto al coche, y que salió un rostro, el rostro lo estamos viendo en pantalla, parece una mujer que está sentada en el asiento del copiloto, eh, pero se ve muy real, o sea, no podemos distinguir si sea una mujer verdadera, o sea, que un reflejo, sea un fantasma, o qué es, porque tiene mucho, mucho pixelaje, es una fotografía de muy baja calidad, y entonces eso bien pudiera ser una mujer, o sea, qué tal si este hombre llevaba a una mujer en el carro y cuando lo descubrieron dijo ¡ah no! es un fantasma, salió el fantasma de una mujer y con eso desvió la atención y en realidad se ¿sí llevó a una mujer a ese lugar ¿Qué? ¿cuál será la verdad? vean vamos a ver aquí está más acerca, el acercamiento y vemos aquí el rostro con dos los ojos, la nariz, la boca, cabello cortito hasta los hombros a mí me parece claramente una mujer que está sentada del lado del copiloto si les dijo que es un fantasma, no le crean porque puede ser alguien que lo acompañó ese día y él la está haciendo pasar por fantasma. Qué feo, qué feo cuando tienes a tu, a tu, a tu amor, a tu querer, cuando tienes a tu querer y, y, lo, y lo niegas diciendo que es el fantasma. No hagan eso, gente. Qué feo se siente que seas el querer de alguien y que digan... ¡Ah, es un fantasma! Es el fantasma que salió ahí, no manches, mándaselo a Oxlack. ¿No? Y, y no. Aquí con Oxlack, yo les voy a decir la mera verdad. A mí me parece que ese no es un fantasma. Ese es el querer de alguien. Así que... No, aquí no les voy a decir. No, sí, un fantasma. Y esta noche, esto no es normal, el fantasma... De El copiloto se hizo presente en Chile. Vean las imágenes tremendas, estremecedoras del fantasma que estaba ahí sentado con el vidrio abajo. Parecía que tenía calor por estar esperando a alguien en el auto. Parece una, una mujer de carne y hueso, pero no, es un fantasma. Eso es lo que dijo nuestro eh, mandante de la fotografía desde Chile el fantasma increíble los fantasmas existen en esto esto no es normal y más adelante Alberto del Arco es poseído por un demonio en la investigación de la noche verán esto y mucho mucho más en esto no es normal bueno ya ven así hubiera sido Amorío Fantasmagórico. ¡Amorío Fantasmagórico! ¡En ¡Esto no es normal! Son muy tritón. Vamos a ver qué más. Dice, ¿qué opinas de la canción Bebito Fiu Fiu? Miren, yo no sé si esto sea de verdad. Hay una canción que se llama Bebito Fiu Fiu. O sea, una ridiculez de una parejita que se dice Bebito no, miren, si es una moda nueva de bebito fiu fiu, no lo he visto, pero si es una ridícula es de una pareja que se dice bebito, se me hace eso, una ridiculez, ok, así que díganme por favor si es un nuevo meme o si es de una relación ridícula, ok, por favor, Aunque que actúe en mi bebito Fiu. ¿Qué se traen? ¿Qué es eso? Es una canción culera. Ahí, hermanos salvas. Es una canción culera. Enrique, ¿sí que me estás diciéndole bebé a Andrea? No, Andrea me dijo a mi bebé. A mí me dijo bebé y me sentí mal. Es un intento de canción, dice Esteban Hernández Fernández buenas noches, voy llegando, Jorge Durán, un abrazo, Jorge, muy bien, vamos a ver qué más tenemos, esta fue la primer WhatsApp de la noche, vamos a ver a Elena, dice, Ox, ¿qué opinas? A ah, cabrón, a ah, cabrón, a ah, cabrón, este comentario lo vamos a sacar de aquí, y vamos con el siguiente, dice, ahí fue un hospital, saludos, saludos a Santiago, saludos Santiago. saludos. Santiago, y dice, mi perrita fallecida se puede ver, Ven Santillo, mi muy buenos días, saludos de santillo Y dice, mi perrita fallecida se puede ver. Vamos a verlo. Yo, yo no sé, primero, qué clase de fotografía es esta. O sea, si es un fragmento de fotografía. ¿A quién le tomaron la fotografía? ¿Por qué se tomó la fotografía? Eh, si ¿sí se ve algo ahí, no podría decir que se ve como una perrita. Una chinga. Me acaba de salir un video en YouTube solito. Acá ah, cabrón, esto es como del diablo. Miren, aquí tengo mis manos. A ver dónde está. Ay, ay, ay. Yo quité esto, pero vean. Aquí tengo mis manos. Una mano y la otra mano, la otra mano en el mouse. Miren, una mano aquí y otra en el mouse. Y vean lo que me salió. No sé si enseñárselos. Es que fue muy raro se los voy a enseñar, que salió, que me salió un video aquí en YouTube, vean. Qué raro, qué raro que haya salido eso, y solito se puso, solito se puso, eso es lo más raro. Qué raro, qué raro eso. Digo, digo no, no muchos sabrán quién es, no, no muchos sabrán quién es, pero, pero los que sí saben, pues, qué raro, qué raro que salió. A ver, vamos a ver. Bueno, ahí quien sabe quién sea, pues ahí en el chat les van a decir el chisme, porque es raro, qué raro que me haya salido. Yo no voy a decir dónde la vi, pero eso es rarísimo. Eso fue muy raro, muy raro. Bueno, sí voy a decir dónde la vi en, en uno de los videos. ¿Qué será? ¿Qué, qué, qué extraño. Fue extraño. Neta, neta, esto fue muy extraño. Paola Sáenz dice: Onlap, on mi bebito few few, ah, which, dice que no lo estás ignorando y que abra su WhatsApp. Por qué, ¿Por qué bebito few ¿De dónde sacaron eso de bebito que few few? Dice Gabriel. Dice Gabriel, Gabriel Ángel. Ox, véndeme una camiseta con tu logo. Anda, sí, sí, anda. Eh, Gabriel, ¿de dónde eres? Porque sí tengo camisetas con mi logotipo. Entonces, dime de dónde eres. Y, y te diré. Y diré si, si, si se puede o no. Bien, vamos a ver qué más WhatsApps tenemos. Aquí lo de la perrita dice, fue en la sala de mi casa, escuchábamos sus pisaditas. Ahorita te mando la foto completa. Ah, eh, es que con contexto se escucha diferente. Ok, o sea, la perrita fallece, escuchan las pisaditas estando en la sala, toman la fotografía y dicen que se ve el espíritu de la, del perrito. Los, bueno, sí, es que, o sea, es que pensar eso, pensar que los perritos tengan... Ay, no, no la están viendo, ¿verdad? Perdóname aquí. Esto hay que pensar que los perritos tengan espíritu... Eh es pensar que todos los seres tienen espíritu. Y si todos los seres vivos tienen espíritu, entonces tienen espíritu las pulgas, tienen espíritu las plantas, tienen espíritu las hormigas, tienen espíritu todos. Si todos los seres vivos tienen espíritu, como aquí este perrito que parece un fantasma, entonces todos los seres vivos tendrían espíritus. Deberíamos de ver fantasmas de, del pasto, fantasmas de arañas, fantasmas de, porque de gatos sí, sí, sí, por ejemplo, sí hay como gatos fantasma, de perros también, pero vacas, o, o fantasmas de osos, fantasmas de cocodrilos, o sea, qué raro eso, ¿no? Fantasmas de cocodrilos. ¿Qué perrito fiu fiu? A ver, la... vamos a ver. Perrito, fiu, fiu. ¿En dónde lo busco? ¿En TikTok? A ver, TikTok. Creo que ya que ya me ganaron con la curiosidad. ¿Qué es eso de perrito fiu, fiu? El sábado 2 de julio, Perrito. Perrito. Fiu, fiu. A ver, vamos a escuchar esto. Mi bebito fiu, fiu, a ver. ¿No es Wendy Zulka? ¿No es Wendy Zulka la que está cantando? ¿Mi perrito viu viu. Dijo mi perrito viu viu. No manches, ¿no es Wendy Zulka? ¿No, ¿No es otra cosa de Wendy Zulka? ¿Quién es? ¿Quién, quién, quién demonios es? ¿Mi perrito View viu. Yo la había escuchado, pero no por perrito fiu fiu. Perrito fiu fiu. Mi bebito, mi bebito fiu fiu. Ah. ¿Es mi bebito o mi perrito fiu fiu? <risas> Horrible canción. Ah, ya, ya, ya entendí. Es una canción en inglés, ¿verdad? Y es de Dito, ¿no? Es de Dido la canción en inglés, ¿verdad? ¿Es, es en inglés este Dido la, la canción? Y alguien la, la puso en español. <risas> y mi perrito Piu Piu. Ah, bueno, y ahora ya les entendí. Ya con razón. ¿Es de Eminem? No, es de, es de Dido. Yo recuerdo que es de Dido, ¿no? A ver, lo voy a escuchar en otro, en otro. Y me ve, mi fiu -fiu. Y me ve. No manchen. Bueno, mi perrito, mi, mi perrito, mi bebito fiu fiu. <risa> bueno, ya les entendí. No les había entendido. Mi, mi bebito fiu fiu. Bueno, ahora ya sé de qué estaban hablando. Es de Didox. Sí, ¿verdad? Que es de Dido. Yo digo que es de Dido, sí. En YouTube está completa. Dice, es de Dido, después Eminem utilizó el beat. Ah, miren. Sí, yo, yo recuerdo que era de Dido. Exactamente. <risas> mi, mi bebito Piu Piu. <risas> Ok, ok. Tú allí te pasas de lanza. Bien, vamos a ver qué tenemos por acá. <coughs> ya, que, ya que ya entendí. Es la de thank you de Dido. Claro, claro, es thank you de Dido. Exactamente. Ah, sí, sí, claro. Sí, claro, es esa. Gracias. O sea, todos aquí sabían lo de bebito fium fium menos yo. Bueno, gracias por actualizarme, ya estoy en la onda, ya estoy en la onda, ya me estaba quedando atrás, ¿no? Ya estaba de, de chaburruco, pero no, volví a estar en la onda. Es como poner una canción, mi quiquito mi, mi, mi piu piu, dice Roxana Rodríguez, mi quiquito piu piu. Vamos a contestar este mensaje, este, esta llamada, a ver de qué trata. Buenas noches, ¿quién habla? ¿Qué tal? Buenas noches, Osla. Saludos, ¿quién habla? Hola, Gilberto. ¿Qué tal, Gilberto? ¿Cómo estás? Oye, eh, muy bien, muy bien. Este, oye, es que te quería mandar unas fotos que tomó mi hermana de un supuesto OVNI. Sí. En Cancún, ella se encuentra en Cancún, y el día de hoy vio, este, eh, bueno, me, me platicó, estaba muy, este, muy emocionada. Sí. Este, dice que vio una esfera que estaba suspendida. Ok. Y, y con luz, ¿no? Entonces, este, al, iba a pasar un avión o venía o iba, iba a un avión y, este, y desapareció. Ni siquiera, es como que se haya, se haya ido, sino que eh, de repente desapareció, ¿no? Entonces, me gustaría okay. mandarte un pequeño video que grabó y, y unas fotos. Sí, sí, sí, para mándame. que tu opinión. mándame al WhatsApp y lo vemos ahorita que estamos revisando precisamente el correo. Ok, ¿Sale? perfecto, entonces ahorita te lo mando la. Sal, saludos. Sale, saludos, fíjate. Bye. Ahí te, Nos van a mandar más material. Bueno, entonces aquí estaba el perrito Fiu Fiu. Este que están viendo en pantalla. No, no lo están viendo en pantalla. Ahora sí lo están viendo en pantalla. Ahora sí lo están viendo. Ahí está. El perrito Fiu Fiu, pues que se les apareció. Que sí se les apareció, dice. Fue en la sala de mi casa. Estaba, escuchamos pisaditas. Ahorita te mando la foto completa. Esta es la foto completa de que escucharon las pisaditas. Y el perrito fiu fiu apareció ahí en medio. El perrito fiu fiu, véanlo, véanlo, véanlo, véanlo, véanlo, véanlo, véanlo, Amigos, amigos, vean, vean, vean, amigos, amigos. Ay, Diosito, ay, Diosito. Vean, vean, amigos, amigos, amigos. Compartan, compartan, compartan, compartan, amigos, amigos. Compartan, compartan. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Amigos, amigos, compartan, compartan, compartan. Ay, perdónenme, perdónenme. De pronto me poseyó el espíritu de los de los exploradores paranormales. De pronto me poseyó ese espíritu horrible de los exploradores. ¡Ox, oh, asustaste a mi gata! Asustaste a mi gata. Así lo hacen los exploradores. Los exploradores paranormales. A ver, vamos a ver qué más tenemos por acá. Debe ser en México. Aparecen a veces onis. Esa noche es todo normal, pero esto fue pues era la medium. Esta noche, sí, así lo vamos a poner, ¿no? Esta noche. Esto no es normal. El perrito Fiu-Fiu posea la Medium. <risa> sí, así lo vamos a poner. El perrito Fiu-Fiu le vamos a poner a este, a este en vivo. El perrito Fiu-Fiu. El perrito Fiu-Fiu. Era bebito Fiu-Fiu yo le puse perrito. Bueno, vamos a ver. <coughs> aquí alguien, Ah, pues aquí, pues ya vimos el perrito Fiu-Fiu. Está interesante que se haya parecido, es lo que les digo que todos los seres vivos tienen un espíritu, pero sí parece un perrito. Por último, vamos a ver el perrito Fiu Fiu. Si ¿Sí era así como peluchito el perrito, porque se ve como un perrito blanco peluchito. Bueno, eso es lo que mandamos. Vamos a ver aquí. Dice Ox, hace días mi vecina me asustó. Pensé la estaba atacando y grabé el audio y resultó que estaba en el delicioso. ¿Lo quieres? Esa canción es copia de Dido y Eminem, se llama Stan. Te mando video solo al audio. Hola, amigo. Sí, sería interesante que nos mandaras el audio de, de tu vecina que estaba siendo atacada. Vamos a analizarlo en vivo, así que esperamos el, el audio. Un abrazo. Vamos a escuchar el audio de su vecina. Aquí vamos a ver eh, este puntito que nos pusieron aquí. Oxlack, buenas tardes. Cerca de mi com comunidad ha pasado esto. Vamos a ver qué ha pasado cerca de su comunidad. Dice... Vamos a, a descargar esto también, lo vamos a leer. <coughs> Cerca de mi comunidad pasó esto, si se alcanza a ver, sí. Vamos a ver, dice, el terror, esto fue en Tabasco, el terror y las zozobras se han apoderado sobre los habitantes y ganaderos de comunidades como la José María Morelos y Pavón, donde ha aparecido somo, somovivientes sin ojos ni lengua. ¡Ah, chinga! A ver... José María Morelos y Pavón donde han aparecido semovientes semovientes sin ojos ni lengua. Ah, oh, cabrón, semovientes, a ver. Discúlpeme, pero perdónenme. Si sí, eso es de chaboruco, ese sí, sí, discúlpeme, pero perdónenme, es muy Se Semovientes, vamos a ver. Mi perrito fiu -fiu. A ver. Está bonita la canción, mi perrito, fio fio A ver, se movientes, se movientes, qué chingas eso, eh? Movientes. ¿Se movientes qué es? Dice. Se moviente. Se moviente. Que se mueve por sí mismo, se aplica especialmente al ganado. ¡Órale! ¡Órale! Se moviente. o sea, yo pensé que se había equivocado, qué ignorancia la mía. Se moviente es que se mueve por sí mismo, se aplica especialmente al ganado. Vienes se movientes. Oh, oh, se moviente, ya ven cómo aprendemos cosas interesantes aquí. Es como decir, un pinche se moviente. Cuando insulte, voy a decir, es un pinche se moviente para decirle güey, ¿entienden? Suena padre, ¿no? Bueno, ya aprendimos una nueva palabra hoy, el semoviente y el perrito fiu fiu, mi, mi semoviente fiu fiu. A ver, Agüiz, vamos a contestarle a Agüiz. porque él ha donado muchas veces esta noche. Hola, Agüiz, buenas noches, ¿cómo estás? Adelante, platícanos. Hola, Oksla, buenas noches. Oye, pues, mira, nada más, te hablo para saludarte y, pues, para decirte, pues, que en buen plan, buena onda, pues, ya te, ya te estuve donando varias veces algunos mensajes, no los viste, algunas donaciones que te di. Híjole. Y, es, y, pues, nada más espero que, por favor, este, le eches una revisión a lo, que, a lo que te mandé por el WhatsApp, por favor. A ver, ahora mismo voy. Quédate aquí en vivo, vamos a ver lo que... Tú me mandaste en WhatsApp. No te vayas a Wits. Quédate con nosotros. Vamos a ver qué es lo que mandaste. A Wits, A Wits, A Wits, A Wits, A Wits, A Wits, A Wits, A Wits, A Wits, A Wits, Oye, ¿te llamas A Wits? Es mi segundo nombre, ya lo sabes. Ah, ya me lo habías dicho. Sí. Órale, es que a mí se me olvidan las cosas. A ver, A Wits, A Wits, Oye, ¿qué significa Wits? Hombre, hombre que tiene alas para orar, o hombre que nació con alas para ser libre, oh, no Maya. oh. mira, aquí lo último dice: eh, se eliminó mensaje, se eliminó mensaje, se eliminó mensaje. Ah, ya, aquí dice esto: voy a esto: dice, estos son varios de sus Facebook y teléfonos. Es eso, a ver, espérate. A A ver, a ver. Es a partir de... A partir... Hola Oxlack, para decirte que esta persona no es un hijo de su chingo No, ¿de dónde? Tiene muchos teléfonos y no sé cuáles usa. Ah, ¿sí? Sí. Ah, bueno. Vamos a leerlo en vivo. ¿Sale? Dice, tiene muchos teléfonos la persona que te está molestando, ¿verdad? Sí. Y no sé cuáles usa, y me da mucha cosa que él hable contigo porque te va a decir muchas cosas de mí que no son ciertas. ¿Cómo qué cosas me puede decir, Agüiz? Ay, no sé, como que he hecho algún mal o alguna X otra cosa. Ok, que tú has hecho males, ¿no? Sí. Ok, y con tal de dañarme sería capaz de inventar muchas mentiras de mí y que he hecho muchas maldades según él. Soy sincero, no sé qué cosa te diga de mí, me da miedo lo que puede decir de mí, porque si la gente le cree, muchos me van a atacar por internet, por eso es que yo había dejado de subir videos de temas paranormales. No, Agüiz, yo creo que te conocemos y no creo que nadie te vaya a atacar porque no vamos a creer al primer hijo de vecina que venga aquí a, a decirnos cosas de ti dice, y tiene varios teléfonos, todos los tengo bloqueados, te voy a decir su nombre, y eso me da miedo decirte porque no sé qué me hagas si te digo su nombre humano, ¿su nombre humano? o sea, su, eh, humano se llama Owen Mendoza de Venezuela no sé cuál sea su nombre real su nombre verdadero como Dios, hijo del Creador, o sea, Owen es un hijo de Dios sí, ya te lo había dicho o sea, también nosotros, yo también soy hijo de Dios, pero él, ¿qué tiene diferente? Y te había contado que, este, que él, él, eso fue lo que él me dijo él a mí, que él fue creado antes de que fuera creada la vida misma. O sea, que él ah. fue creado nada más que no tenía conciencia. Y ya en esta época, este, antes de que yo, nací, de que yo naciera, y, este, lo, lo, lo mandaron a este, lo mandó el, el Creador a, a este mundo, ya en uh -huh. un, un cuerpo humano con conciencia. Ok, ya entendí, ya ya, ya es como, si sí es un hijo de Dios, pero un hijo así como los Bel o Lucifer, ¿no? Mm, no, diferente. O como no. los hijos de, de los ángeles que llegaron a la Tierra. No, este, es diferente porque de hecho, este... O como Jesús. Tiene que ver este él él, él estado él, él, él digamos que es parte de, de ay, ¿cómo se llama? es que el creador creó a muchos dioses y entre esos dioses están los dioses de la, de la India, entonces él está muy relacionado me ha dicho que él está muy relacionado con Vishnu y no sé qué tanto ¿con Vishnu? No, pues, sí ah ya, ya, ya, con Vishnu y este, y Cali ¿no? Sí. Bien, vamos a ver qué más dices tú acá, dice, tiene muchos teléfonos y muchas cuentas de Facebook exageradas, lo bloqueo lo bloqueo y me sigue agrediendo, no me deja en paz, y aquí nos muestras una captura de pantalla, estos son varios de sus Facebook y teléfonos, tengo miedo de pasártelos por si te los paso y logras comunicarte con él, sepa qué cosa te pueda decir de mí, sepa qué te pueda hacer, ya que también tiene contra tuya, porque hace mucho tiempo hiciste algo que lo hizo enojar, que lo humillaste en público y me echó toda la culpa. O sea, él sí, él tiene el poder para hacerme daño, eh, Awitz. Si sí, él fue el que, él dice que él fue el que me mandó, el que hizo que me terminara en el hospital. Ok, entonces tiene poder. que fue un, cast que fue un castigo divino de él. Ah, okay. y, luego hace, y luego, ¿te acuerdas que te comenté lo que le pasó a mi camioneta? Y que hace unos días mm. este, me entró un ataque, de así de la nada, un ataque de, de ansiedad que me duró dos días. Sí. Tuve que tomar más este, pastillas de de, para la ansiedad de las que tomo el día. Porque yo normalmente tomo dos pastillas, pero esos dos días tuve que tomar hasta unas cinco pastillas para tratar de estar bien porque estaba con mucha ansiedad y eso me provocó este malestar estomacal, náuseas, o sea, él me mandó un mensaje y en cuanto leí ese un pedazo de ese mensaje, me, pues, me empecé a sentir mal. Sí, ok, entonces sí tiene poder. Aquí tiene muchos números telefónicos, ¿quieres que le hablemos a alguno? Pues... Pues, inténtalo, inténtalo nada más que, este, pues, a mí, este, ¿cómo se llama? Mira, apúntame, Ay. apúntame el número en el chat, el número que tú creas que sí va a contestar. Pónmelo en Ay, el te, chat y pues, yo y yo pues, le marco. Pues, yo, mira, yo te puse todos los que, todos los que tienen, no sé cuál te, cuál te pueda contestar, por eso te mandé, este, todos los que él, posee. No sé, No lo tienes agregado en tu WhatsApp para que me lo mandes como contacto. Como, como, como contacto. ¿quieres que te los mande como contactos todo este, este, todos? Porque ahí también había mandado las fotos. Los que tú, sí, mejor, me, me sale mejor como contacto para que solamente le dé clic. Entonces, este, el que creas que sí va a contestar. No sé cuál es el que te pueda contestar, pero a ver, voy, voy a mandar, voy a tratar de mandarte, pues todos a, a ver cuál te sale y, y, y, y ojalá que en serio, este, muy, mucho cuidado, este, y pues nada más decirte, de, decirte eso, o sea, esta persona la verdad es que sí, este, aunque vive en un país pobre, o sea, puede hacer daño, o sea, ya, ya me, lo, me lo ha demostrado. Ok, eh, mándame como contacto y voy a hablar ahorita, Ajá. porque yo soy famoso, no sabe con quién está hablando, Por, ahorita, ahorita hago una transmisión y vas a ver que toda la gente que, que entra va a llegar a madrearlo, Me despido, cuídate y te los voy a mandar, pero te digo, ten mucho, ten mucho, mucho. A mí me pelan las... Sí, no te preocupes. Me bueno, pelan los sale. dientes. A mí ese me pela los dientes. Bueno, sale. Sale. sale. Ahorita va a ver ese. Ahorita, ahorita va a ver. Ahorita va a ver. Ahorita va a ver. No sabe que yo soy famoso. No sabe quién soy. Menso. Se mete con quien no sabe. Yo soy famoso. <risa> Chuchin Mix dice, bájate del avión. <risa> es que los que... Es que hay algunos que... Ah, pues sí, no les voy a decir nada. Ya es... Piensen lo que quieran. <risa> Piensen lo que quieran. Solo unos entenderán. <risa> Soy el bebecito Fiu Fiu. De hoy en adelante seré bebecito Fiu Fiu. Ya me gustó. Bueno, ya vimos el mensaje de Awitz. Ahora vamos con Santo Bastardo. Digo, es que Awitz aquí puso Santo Bastardo. Vamos a, vamos a llamarle por teléfono a Santo Bastardo. Vamos a llamarle. Ah, ¿Qué, qué, ¿Qué le pongo? Ah, cabrón. Ah, cabrón. Aquí Santo Bastardo, ¿ya lo tenía? Oh, sí, lo tengo. Miren ya lo tenía aquí en un mensaje, what the fuck, yo lo tenía, what the fuck, vamos a ver, vamos a marcarle, esto se va a poner bueno, No contesta, no contestó. Vamos a intentarlo durante la, la noche. Vamos a seguir llamándole. Y de hecho, aquí él me había mandado ya muchos mensajes, lo quieren leer. Ah, cabrón, se sí está muy cabrón. Ya me había mandado mensaje que yo nunca lo vi. Eh, vamos a leer lo que dice como respuesta, ¿no? O sea, ya lo tenía, yo ya lo tenía agregado, vean. Aquí lo, aquí lo voy a agregar, lo puedo agregar. Seleccionarse en el chat, ¿no? Lo voy a dejar para el final. Lo voy a dejar para el final porque ya este tipo ya me había mandado mensajes. Pero vamos con ustedes. Eh, dice, mirame oh, mírame Ox, un meme A ver, vamos a ver, vamos a ver tu meme Mira Ox, un meme Mi cara cuando, mi cara cuando por fin consigo novia Y me dice, eres mi bebé, mi bebito fiu fiu Ay, cuando me dice mi bebito fiu -fiu. Yo no me voy a enojar cuando me diga que es mi bebito fiu fiu Yo no me voy a enojar Así que yo de hoy en adelante soy el bebito fiu fiu ah, Es más, dígame bebito fiu fiu de aquí en adelante, por favor Oxlar, en cuarto de mis vecinos también espantan Escucha sonidos del más allá Ox O sea, yo sí escuché como la llorona al principio. Pongan atención. ¿Oye? Ahí está, ahí está. ¿Escucharon? Vamos a repetirlo. Ahí está, se escucha claro alguien me mandó un superchat, a ver, vamos a ver, ¿cuál superchat?, ¿dónde están los superchats de esta noche, gente?, ¿dónde están los, eh... gracias por avisarme del superchat?, dice Beto Mármol, nos mandó 129 pesotes, Beto Mármol, aquí te algo para revivir Hunter Oxlack y puedas venir a ver la colección, órale Beto Mármol, claro que sí, cuéntame de qué es tu colección, de hecho voy a revivir, Hunter Oxlack con la colección de, de duda que fui a comprar el día, el día de hoy. Beto Marmol, dime de qué es tu colección. Con mucho gusto, me gustaría conocerla. Y revivamos Hunter Oxlack. Sí, sí, vamos a revivir Hunter Oxlack. Sí, sí, sí, sí. sí. Tengo ganas de revivir Hunter Oxlack. Pero apóyeme con Superchats, gente, para que pueda moverme, para que pueda hacer cosas más chidas, muchas más y más chidas. Hunter Oxlack tiene que revivir, sí, sí. Bueno, aquí escuchamos estos, este audio, lo voy a poner en, este audio lo voy a descargar y después le voy a subir el volumen. Lamento, lamento, lamento de la noche, lamento de la noche, le voy a subir el, el volumen y lo vamos a usar cada que nos den este, super chats, ¿sale?, en, en documentos, en documentos lo guardamos exactamente. Lamento de la noche. Bien, bien. Te queremos, bebecito fiu, fiu. Te queremos, Oxlack. Tienes eh, mal escrito en Instagram. Gracias. Te queremos, bebecito fiu, fiu, eres famoso y te la pelan. <risa> eres famoso y te la pelan. <risa> Ahí está, nuestro buen mensajito. Que soy el bebecito fiu, -fiu. Soy el bebecito fiu-fiu, de aquí en adelante. Hola, Oxlack. Oh, bueno, vamos a leer todo esto. Dice, hola, Oxlack. Buenas tardes, me interesa mucho hablar contigo. Es referente a la casa de Morelia. No sé si estés enterado que expuso Cubo según a mujeres chismosas de un grupo de WhatsApp. Era un grupo de WhatsApp privado, donde hablábamos de cosas íntimas y críticas y cosas que no daban las cuentas referentes al Cubo como su relación reviviente y sobre todo sobre la casa de Morelia, pues vimos, pues vimos, investigamos y parece ser que Almita, una de su equipo vivió ahí, ok, no entiendo nada, y dice, además el cuarto de la niña Regina, supuestamente la niña muerta, pues así se llama la hija de Almita, y eso porque ese cuarto estaba devorado con, de, devorado con el nombre de la niña, devorado, cabrón, al cuestionarlo de Morelia que ya se pagó, pues él sacó a la gente de ahí y les dijo no regresará al dinero, no regresará el dinero. Estoy investigando más allá de la casa, ni es de él, y estoy por ir al registro de propiedad para ver si en realidad está su nombre o a nombre de quién está. Ahora entiendo por qué no fuiste ahí cuando él te invitó. Espero no me lo tomes a mal por ser amigo de él y Melissa. Solo quiero justicia porque él expuso a mujeres mayores de hasta 60 años. Y no se me hace justo que por ser youtuber hable así de unas señoras mostrando conversaciones privadas, y más exponiendo sus nombres y meros en, la, en un live Si él se hizo pasar por una más en ese grupo que es privado Se hablaba cosas buenas de él y mientras fue así estaba bien Pero cuando ya se le cuestionó pues ya no le gustó ¿Estás de acuerdo de que en un grupo privado de señoras Si queremos podemos hablar hasta el precisamente pues es privado? Aclaro, nunca le dijimos nada en su live Ni le tiramos nuestras sospechas en ningún grupo Solo conversamos en WhatsApp privado al que se le metió al que, al, al que él se metió no sé por qué te digo todo esto tal vez porque quería desahogarme pero en verdad es un ratero y un faikero ah cabrón todo eso no lo entendí no entendí qué es la casa de Morelia no entendí eso del dinero no entendí eso de Almita de una niña Regina de que estaba devorado el cuarto no entendí quién, quién, quién me escribió aquí por favor quien me haya escrito este mensaje pues como que me explique porque no entendí nada. Hola, buenas noches. Yo grabé La Llorona enfrente de mi casa. Tengo un panteón. A ver, vamos a ver. Ay, cabrón, me espantó el gatito. <risa> me espantó el gatito. Lo voy a descargar porque sí parece buen video, ¿eh? Y, y todo está largo, está largo. Si hay alguien que se está quejando, si ¿sí es una mujer. Está bueno el video, me gustó, ¿eh? Me gustó, me gustó este video, está bueno. Porque pensé por un momento que era el sonido que siempre ponen en, en, en los videos. O sea, que siempre hacen un video con un sonido específico que ya conozco. Y lo hacen pasar como real, pero en esta ocasión no, Este sí, sí, sí parece una mujer que está lamentándose. Está extraño, me gustó este video, quien, quien me lo haya mandado, gracias. Gracias por la llorona, Fiu Fiu. Estuvo bueno. Si quieres contarme más al respecto, mándame un audio. Y si me quieres contar la historia que me contaste a, a arriba y que no entendí nada, también mejor mándame un audio explicándome todo explicándome cada cosa porque no, no entiendo, no, no entendí nada de lo que me estabas platicando así que vamos a seguir viendo los eh, mensajes eh, Carlos Carlos Chianona nos mandó 50 pesos, te dice, hola Ox, buenas noches solo con comentario, deberías enfocarte un poco más en Twitch, podrías generar más ingresos, te mando un fuerte abrazo Carlos eh, Chianona te voy a ser sincero mi hermano, pasa que para que yo pueda estar transmitiendo en diferentes plataformas no, no te puedo explicar eso <risa> no te puedo explicar eso porque porque no te lo puedo explicar aquí no, en privado sí pero te puedo decir que eh, no puedo porque uso un programa para poder transmitir en Twitch y um, y no uso, no uso la transmisión como se, se debe, entonces no puedo. Sí, sí te entiendo que está bueno Twitch, pero si hago en Twitch, no puedo hacer en otras redes sociales. Esa es la, esa es la diferencia, que si hago Twitch, debo hacer puros Twitch y no Facebook, no en YouTube, etcétera Hola, buenas noches, ¿quién habla? Margarita Zavala de Monterrey ¿Cómo está Margarita? Bienvenida Hola, ya tu número uno <ríe> Bienvenida Hola mijo, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas Te gracias mami. Que esté muy bien. Gracias, está. Gracias, hoy nos dio un susto Pero ya está bien La estás consintiendo, me imagino Sí, claro, estamos ahí con ella Todo el día, yo no hago nada más Que estar con ella Sí, como debe de ser corazón eh, te iba a comentar si sabes algo de aquí es una este no, no se puede decir historia, porque la casa de Ramberry, si, si sabes de aquí de Monterrey, que es un clásico la casa de Ramberry. Sí, sí, sí conozco por ahí que, que es una casa que tiene leyenda. Ah, okay. Te iba a decir y te lo prometo que es cierto que yo me metí, mijo en la madrugada. Ah, sí, sola. ¿Sola se metió? <risa> sola, cuando yo tenía como 34 años. Ajá. Este, este, yo tenía un noviecillo muy alto, muy, un pelado muy bragado de aquí de Monterrey. Sí. Entonces fuimos a un bar aquí, este, el monasterio se llama, o se llamaba, no sé si esté todavía ahí por el centro de Monterrey. Sí. Pero yo nunca he sido miedosa, te lo juro que nunca he sido miedosa, entonces le dije, te digo que era un pelado grandísimo. Y le digo, ah. oye, vamos a la casa de Ramberti, estamos cerquita. Bien vergado. No, no, no, no, no, no, no. Un peleo bien vergado. Bragao. Ah, bragado. ¿Qué es bragado? Sí. Grandote, bragao. Ah, okay, bragao. ok, ok. O sea, según entraba él, según muy, muy macho él. Ah, ok, muy macho. Ok. Pero no quiso entrar conmigo. Ah, no quiso. <ríe> no. Te lo prometo que no quiso entrar conmigo. Entonces estacionó el carro enfrente Ajá. y yo dije, yo voy a entrar. Pero sí. tenía como una malla, mijo. Tenía una mallita, pero sí se podía, como quiera, por, por abajo entrar. Y que entro. Entré, te lo prometo que entré. Okay. Y sabes, eh, era un... Eh, ¿Qué te diré? Este, Sí, había como luna llena, mijo, porque había un arbolito. Sí, vi, vi dos, tres cositas. Agarré un ladrillo, sí. como recuerdo, y que me empiezo a salir por debajo de la mallita. que pasa un taxi, mijo, que me ve salir y yo vestida de negro? Pues, <risa> ¿Qué imagínate cómo anda? arrancó. <risa> no, hombre. Imagínate cómo arrancó el taxi, no, hombre, sí. qué me hizo ese día. Bueno, yo, risa. Mi, mi novio en esa época pues bien miedoso, ¿no? Sí. Ya de ahí se me quitó todo el amor. No. <ríe> no pues, ¿a qué me espera con este pelado bragao? Sí. Pero te lo prometo, yo vivía en la del Prado, que está por la Plaza de Toros, aquí en la del Prado de Monterrey. Uh -huh. Y lo tuve ladrillo por mucho tiempo, lo tuve ladrillo, pero me cambié de casa y ya lo olvidé. Pero te lo juro que me lo llevé así de recuerdo. Y es, y yo nunca he sido miedosa, o la verdad. Y, y esa aventura tuve en la casa de Arrón y la, ¿Y la casa está grande? O sea, si ¿sí la exploró o entró solamente de, a poquito? Entré a poquito, para que te voy a mentir. Entré sí. nada más al primer cuarto y se veía el patio con, uno, con un árbol así sombrío, Uy, como seco. Pues es que si da miedo un lugar así abandonado, tiene la leyenda verdad, de noche, pues, te... pues sí. Yo siempre he dicho, mijo y lo recalco, yo le tengo más miedo a los vivos que a los muertos. Sí. Porque los, los muertos no te hacen nada, los vivos son peligrosos. Claro. Y siempre le digo eso, o, por ejemplo, a mis nietecitos que de repente tienen miedo. Le digo, no, mi amor, tenle miedo a los vivos. A los vivos. O sea, si, yo no soy miedosa, la verdad. Entonces, esa casa de Ramberry tiene muy buena historia. Yo pensaba que no te la sabías, o, o este, podrías hablar de esa, como la otra vez dijiste que ibas a hablar también del, del sendero y al pianista, esa historia también está muy buena, muy buena. Eh, sí, sí, sí, de a poco voy a estar subiendo en mi nuevo canal este que tengo de videoteca de lo oculto, y voy a tener Ajá. ahí una lista de reproducciones de leyendas, obviamente, de, de México, y seguramente estarán ahí, así que ya tengo un editor ahí que me está ayudando, así que podemos ah, producir videos. Gracias. No, nada más eso te quería comentar y este te, se te quiere mucho, se te quiere mucho, cuídate mucho, cuida mucho a tu mami y Gracias. saludos desde Monterrey. Saludos hasta Monterrey. De Rey. De ¿Y cómo se sí, llama? Sí. ¿Cómo se llamaba el hombre de bragado? César, se llama. Se llama. Ah, ok. Si sí, es mi esposo, me casé con él, pero ¿qué <risa> crees? <risa> okay. ¿Qué crees? Okay. Somos de la pareja, porque yo te he dicho, o oh, no sé si te acuerdas, pero yo hablé una vez a un programa que hiciste de, de esa niña que según de los ¿qué? Que monitos, monitos, ah, se movía monitos. Ah, una que hacía alzate, pero yo care con mí, ese que se movía. Sí, que te he dicho que me impuso a estar sola, estoy sola. Ah, okay. Me casé con el corazón, pero sí. cada quien en su casita. <risa> ¿Me entiendes? <risa> bueno. Tengo todos los derechos sin ninguna obligación Ah, ¿Sí? no, pues mire que ¿Cómo ves? No. Aprende, aprende Sí, voy a buscar Tengo a alguien, así que Tengo todos los derechos porque mi, mi, mi esposito me deposita lo que yo quiero, lo que yo necesito sí. Pero sin ninguna obligación y cuando viene a verme, como vive con su familia y sus manitas y sus manitos ¿Qué crees que le digo? ¿Qué le dice? Porque es Monterrey caluroso, le digo, vente conmigo mi amor, porque ya sabes que yo no cocino. <risa> no yo la cocina ni por error, así es que no es muy linda persona, es muy bueno, la verdad es muy buena persona. Pero bueno. cada quien en su casita y no se pierde nunca, así el, el amor, la ganas de verte, ni se hace monotonía. Te lo recomiendo mucho. Tenemos así 25 años, te lo prometo. 25 años cada quien en su casa. Cada quien en su casita. Y no se ha perdido el amor ni las ganas de verse, porque cada quien en su casita. Oh, qué moderna. Muy moderna, muy moderna. <risa> un abrazo. <risa> Igualmente, cuídate mucho, mijo. Y saludos a tu mamita linda y cuídala mucho. Gracias, un abrazo. Saludos. Bye. O sea, ahí está esa llamada telefónica para contarnos que entró a la casa de Alan Berry. Luis Peña que nos mandó 10 eh, dólares. Dice: Ve mi video. Vamos a ver, bebecito. Sí, dígame a mí, bebecito Fiu Fiu. Yo soy el bebecito Fiu Fiu. Ya no voy a decir soy influencer. ¿No sabes quién soy yo? Soy influencer. Le voy a decir a Owen. No, le voy a decir a ¿No sabes quién soy? Soy bebecito Fiu Fiu. ¿Mm? Así que no sabes con quién te estabas metiendo con bebecito fiu fiu Perro Perro este, vamos a ver esto ¿Qué es esto? Dice, hoy te voy a exponer Pendeja, sube esto, ahora me toca a mí Mira y sigue amenazando ¿Qué? A ver, ¿qué dice aquí? Ah, hoy te voy a te voy a exponer, pendeja Sube esto, ahora me toca a mí Mira y sigue amenazando Ah, chinga, no chinga, no entendí nada A ver Hola, hola, hola no entiendo, ¿me, ¿me vas a exponer a mí o cómo está el asunto? A ver, mira, mejor mándame un audio, explícame todo normal, con calma, y lo reproducimos el audio y ya te entiendo, porque así no te vamos a entender mucho sobre estas historias. No tenemos el contexto, entonces necesitamos pues todo el contexto. ¿Qué sucede? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué me quieres hablar? Te mando un saludo. A ver, vamos a ver, ya dice, léeme los otros mensajes, por favor, léeme los otros mensajes. A ver, pero ¿quién fue el que donó? ¿Quién fue el que donó? Porque necesito eh, dice, A tu novia le encontré en un grupo de criptozoología. ¡Ah, chinga! A ver. Ah, qué pinches chismes. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, ustedes no están viendo, pero aquí ya, ya, ya, aquí ya, aquí es donde el puerco torció el rabo, donde el. donde, ¿cómo se dice? Aquí vamos a ver, a ver, aquí, aquí me dicen, a tu novia la encontré en un grupo, aquí es donde la puerca torció el rabo, ahora sí, dice, Andrea Ocampo, ¿en dónde está en un grupo de criptozoología? La pituitaria ocurre por un trastorno hormonal que se padece cuando la glándula pituitaria produce gran cantidad de hormona de crecimiento durante la edad adulta. Cuando tienes un nivel muy elevado de la hormona de crecimiento, los huesos aumentan de tamaño. ¿De qué está hablando Andrea en ese grupo de criptozoología? ¿Quién la invitó? ¿Quién la invitó? ¿Cómo que está ahí? Qué bueno que me estés... Qué bueno, qué bueno que me estés informando. Te agradezco inmensamente, sí. Sí, sí, gracias, gracias por. Gracias por informarme. No, no, no, no. no. Está muy bien, por favor. Ustedes díganme todo lo que encuentren por ahí. Gracias, gracias. A rato voy a tener una, una charla muy, muy profunda con, con cierta personita. Gracias, gracias por este mensajito. Vamos a ver acá, ¿qué dice? Mira la imagen perturbadora, espero que te guste, Lisu. A ver la imagen perturbadora. Hola. Oh, qué bonito, miren, ahí está el bebecito Fiu Fiu. Ahí está, bebecito Fiu Fiu. Qué padre está el Oxla, pero ¿qué? El Oxla que está como en un ritual. El Oxla que está como en un ritual de iniciación. ¿Por qué? ¿Por qué, bebecito Fiu Fiu, está en un ritual de iniciación? No puede ser, no puede ser el bebechito. Ah, no, pensé, pensé que tenía tapado los ojos. ¿O sí tiene tapado los ojos? ¿O son mis lentes? <risa> ya no sé. Si son mis lentes ridículos o si estoy tapado de los ojos, estoy vendado en un ritual de iniciación. Qué, qué, qué curioso esto. Ya no sé si es un ritual o es mis, son mis lentes. <risa> Vamos a ver qué más. Dice, hola, buenas noches. Hay un video que se grabó en Tijuana donde se aparece el diablo en la colonia Santa Cruz. Hola, gracias por el mensaje. ¿Nos puedes mostrar ese video, por favor? Ahí está. Vamos a ver qué más tenemos. Foto aquí. Dice... <coughs> Hola Osla, qué bueno que estés de mejor ánimo Comparto imágenes de las momias de Guanajuato Vamos a ver a las momias de Guanajuato Aquí está diciendo Ese es el sonido que está haciendo la, la momia De Guanajuato, a ver, vamos a ver esta otra Esa está Ahí está, ese está haciendo así Vamos a ver este Está haciendo. Ese hace ese sonido. Vamos a ver este. ¿Cómo hace? Este hace. Bebecito fiu fiu. Bebecito fiu fiu. Dice este. Ahora vamos a ver este que hace. Este es su. Ahí está ¿Hace ese sonido que hace. Ahora vamos a ver este. Este sí, es el rebellito Pio. Este sí, nos mandaron fotos de las momias de Guanajuato. Para la gente que no conoce a las momias, que no es de México, pues hay un museo en Guanajuato, México, donde se encuentran estas momias. Este, son interesantísimas. Ya a, a Andrea ya la llevé a este lugar. Y le gustaron mucho las momias de Guanajuato. Está bueno para hacer doblajes, dice Lili Hostil. Momiecito, es el momiecito View <risa> Está bueno, están buenas estas fotos. Gracias por mandárnoslas desde Guanajuato. Aquí están. Y una carita sonriente. Ahí está. Te mandamos un abrazo. Eh, Elena dice algo que no voy a poner aquí. No voy a poner las groserías de Elena. ¿Qué grosera es, Elena? ¿Qué le pasa? Después aquí ponemos a alguien que dice eh, <coughs> Muy buenas noches, saludos desde San Luis Potosí Supiste de las monedas extraterrestres que encontraron en Estados Unidos ¿Qué opinas, verdad o fake? Es fake Las monedas acuñadas con caras de extraterrestre y años son obviamente fake eh, eh, Nosotros los extraterrestres manejamos otro tipo de, de intercambio no hay un papel moneda, no hay una compraventa, no hay como algo monetario en, en, mi, en mi planeta, por ejemplo, hay intercambios, pero no intercambios de cosas eh, materiales, simplemente intercambios como energéticos, eh, que nos hacen tener mm, vibraciones diferentes. Estos intercambios que realizamos en mi planeta eh, son eh, simplemente para vivir experiencias diferentes, porque nosotros en mi planeta no tenemos movimiento, el planeta es muy extenso, de, de tierra roja, y muchos elementos químicos diferentes, nuestro tipo de organismo es simplemente como gelatinas, imagínense gelatinas, estamos eh, como flotando, en, en, entre la tierra flotamos y solamente eh, nos mantenemos así como como vibrando constantemente entonces eh, entre cada individuo como se juntan las gelatinas para tener sensaciones de vida y experiencias entonces se, se proyectan diferentes sensaciones que al estar intercambiándose uno con otro, lo van sintiendo y van teniendo experiencias de vida en nuestro planeta, porque no, hay, no tenemos movimiento, no tenemos reproducción tampoco de unos con otros, somos, um, ¿cómo se le dice? Mm, bueno, que tenemos los dos sexos y nos, eh, nos, eh, nosotros mismos sacamos otros seres, ¿no? ¿Cómo se dice eso? Eh somos asexuales, somos asexuales, y también nos reproducimos a sí mismos, entonces, pues el planeta está lleno de nosotros que somos gelatinas vibrantes, solamente tenemos conciencia, pero no una conciencia como la mente que tenemos, sino conciencia eh, sentida a, a partir de nuestras, mm, digamos la piel, que son vibraciones, no hay, no hay como, como mente de pensamiento, sino vibraciones. Y eso es lo que estamos nosotros produciendo para tener diferentes experiencias. Entonces, lo del papel moneda de una moneda de un extraterrestre con una fecha de, de años es obviamente falsa, falsísima Así que ya, te he contestado a mi hermano. Así que los intercambios que hacemos en nuestro planeta solamente son de sensaciones, para poder experimentar vida y sensaciones dentro de nuestro planeta, eso es todo. Vamos a, a ver qué más tenemos de aquí. Eh, ah, ah, ah, ah, ah, chingada, a ver, a ver, a ver, otro chismecito rico, dice, ¿por qué no me lees? Dice, ah, chingada, ah, ching. dice, solo fue algo curioso, no fue nada malo, ¿y por qué no me lees los otros mensajes? Chingada madre, ah, ¿Por qué no me lees los dos mensajes? ¡Chingada madre! A ver, los lo ven en pantalla, vean cómo... ¿Quién es esta mujer? ¿Por qué me escribe eso? Dice... César Buenrostro te llama creyente. ¿Qué opinas? Invite a Kike Booster. A ¡Ah, chinga! Primero dice que no leo sus otros mensajes. ¡Chingada madre! Luego me manda un link que no puedo abrir. Y después dice que César Buenrostro me llama creyente. Y que invite a Kike Booster. ¡Ah, chinga! Algo más no quiere ser la dueña de mis quincenas también no quiere que le traiga un frappé ahorita mismo no no apetece un helado Ching, muy, muy leona dice dice aquí este canon Ah, chinga, muy leona que tú no sabes quién soy verdad soy influencer <risa> o sea si ahorita yo hago unas llamadas te caen así como 200 300 cabrones no, tú no sabes, yo soy influencer. El bebecito el bebecito Fifiú me dice, o sea, tú no sabes con quién te estás metiendo, niña. No sé quién seas, dice, mucho del chat lo conocen, el link está con lo de, está lo de César. Híjole, muy leona, ¿no? Muy leona, tú no sabes quién soy yo, ¿ah? ¿eh? Soy influencer, chingazo, te voy a andar aguantando. A ver, dice, son tus lentes, no manchen, que mis lentes sí parezco ciego. No puede ser, ya no voy a poner sus lentes porque ya me dijeron ciego. No puede ser. Eh, aquí hay un mensaje, pero como ofende a mi querido Awitz, no lo voy a leer. No voy a leer este mensaje que ofende a mi querido Awitz. Ya tengo rato siguiéndote, amigo, desde tus inicios, cuando te desmentías todos los videos fake. Saludos. Esa Hilari siempre estaba poseída. ¿A quién hay que darle la madre, Ox? Ah, bueno, primero ahorita a un tal Owen, luego vamos por otra chica ahorita que se cree muy leona. Se cree muy leona. Eh, dice, hey, buenas noches, Oks, saludos desde San Luis Potosí. Te sigo desde la controversia con... ¡Esto no es normal! Buen canal, hermano. Saludos. Un abrazo, Ox, meme. Saludos. Vamos a verlo. Dice, profesor Oak, ¿tu madre todavía está soltera? Ah, sí. Profesor Oak, voy a casar Pokémon Sanda. Ah, chinga, no entendí. No entendí. A ver, este meme, ¿quién me lo traduce? ¿Quién me lo traduce? Porque dice, profesor Oak, ¿tu madre todavía está soltera? Ah, sí. Profesor Oak, ve a casar Pokémon Sanda. Ok, ya le entendí, ya le entendí. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Ya le despertó la llena dormida porque nunca le contestas. Ja, ja, ja, ja. Macarla Martínez. Este, es demasiado bait, no puedo. Es demasiado bait. Son súper modernos ustedes. Hasta la doñita. Doñita es bien moderna. A ver, aquí, ¿qué, qué, qué, qué, ¿qué es esto? Aquí me mandó. Ah, pues estas son las de Mimín Pingüín. Que hablábamos la otra vez de los Nitos. Ahí está Mimín Pingüín. Aquí está mi mi pingüín, aquí está mi Mim pingüín Y me dejo un link, pero que es este, no lo puedo leer, no, no encuentro el mensaje Ok, no sé qué, puedo, no puedo con este cabrón, con ese cabrón Dice, ¿qué pedo con ese cabrón? ¿Con cuál cabrón? ¿Con cuál cabrón? Dime Dice aquí, te rodeas de puro del escuadrón de la muerte, bien mamalónox Te mando video, solo es audio te rodeas de puro escuadrón de la muerte bien mamarón, No entendí, pero yo quería el audio. Yo quería el la... audio. Ah, no, y el audio de los lamentos de la llorona, amigo. Ya. <coughs> Vamos a ver qué dice por aquí, qué dice por acá. Vamos a ver. Jaja, hinche Oxlack. Ox en Patreon, ¿seguirás con historias de fantasmas nuestras? Estaría buenísimo que siguieras con la rajada peludona. Saludos desde Michoacán. Señor Oxla, ¿cuándo regresarán historias de terror tipo La Mano Peluda? Extraño las noches de cuentos. Eh, hola Ox, hoy habrá relatos, sucesos paranormales en casa de Ox. Yo digo que Aguiz haga su canal, yo lo seguiría. Ja, ja, ja, xd, xd. xd, xd. Bueno, ya, listo. Vamos acá a otro. Hola, saludos desde California amigos, saludos hasta California, hola, que chinga su madre Kiko TV, Kiko TV es una mierda, le va a caer el karma Kiko TV por ser una cagada del ser humano, saca para andar igual a esa witz ok, esos son los mensajes perturbadores de esta noche, vamos a ver otro que dice lagunas mentales, saludos, dibuk yo sé cómo hacer viaje astral, yo te enseño el kissing, el kissing, y tengo una experiencia chingona, algún día se los voy a contar, eh, bomba, borrado, se le, men se le mensajes, se le mensajes, saludos, saludos, saludos amigos, saludos, saludos, Hola, Osla, ¿qué significa escuchar en las noches una libreta pasar por las hojas? Ya me ha pasado varias veces, mi gato vio que era y corrió a rasguñar la puerta. Yo me levanté corriendo y salimos del cuarto, lo escucho casi todos los días, alrededor de las 3.30 de la madrugada, una libreta que pasan las hojas. ¿Puede ser una rata? ¿Puede ser una rata que se esté llevando las hojas para hacer su nido? Tienes que poner mucha atención, mi hermano. Aquí la leona durmida dijo, perdón si te ofendí. Ay, sí, ahora sí, perdón. Ahora sí, perdón. Te perdono, pero dime eh, cómo te llamas, cuántos años tienes, de dónde me mandas mensaje y cómo es que sabes tanto. Eres una espía, pero que sea audio, si no, no te perdono. Ya, de hecho, y Chobala, llorona es mi vecina, Aguas. A ver, vamos a ver, de hecho, de fondo te escuchas, estaba viendo un en vivo tuyo. <risa> no lo vayas a poner, no se lo vayas a mandar a mi mujer, porque van a decir, tengo la evidencia de Osland. Oslan estaba haciendo algo raro. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que estaba haciendo raro. Pues yo entendí así como, sí, sí. No sé si estaba lamentándose. ¿Lo ponemos otra vez? A ver, pero pongan atención. Esa llorona se escuchaba como en el departamento de al lado. Es... Esa llorona estaba muy rara. Ok. Vamos a subirla en un TikTok, ¿sí? Vamos a descargarla y las vamos a subir en un TikTok. De la llorona, ¿va? Vamos a ver el video del diablo. Dice nuestro amigo que se grabó el diablo... Ah, sí, sí, ya vi ese video, ya lo vi Aquí lo tienes, saludos desde Tijuana, Baja California Gracias, yo ya vi ese video del diablo Iba a hacer videos sobre eso al respecto Sí, tienen razón Pero se los voy a enseñar a ustedes Por si no lo han visto, ¿ok? Bueno, no puedo poner el audio Ahí una mujer corre Nahual en Tijuana, dice según Solo es una persona caminando véanlo bien, solo se le ve, refleja la sombra y del lado derecho, de este lado, va a salir como una cabra caminando. Pongan atención. Yo en el video que les voy a subir, eh, lo pondré mucho más claro para que lo vean. Vean, vean, vean, vean. Ahí va, ahí va caminando, sí. Uf. ¿Qué fue lo que pasó? Dicen que era el diablo. Vamos a ver un acercamiento ahora. Vamos con el acercamiento. Debe de haber acercamiento. ¿Por qué no hay acercamiento? ¿No hay acercamiento? ¿No hay acercamiento? Bueno, pero yo en el video se los voy a poner completito para que lo vean mejor. Ya nos contestó la leona dormida. Vamos a escucharla. Mi nombre es Ariel Manosalvas y te escribo desde Ecuador, Quito, tengo 17 años. <risa> qué buena onda, ok, qué chido, bueno, bueno, está bien, ya te contestamos para que no vuelvas a decirnos groserías, siempre revisamos los mensajes y bueno, ya ves que sí, sí salen y sí podemos leer lo que nos escriben, un saludote hasta Ecuador. Es una loquendera, es una loquendera Se rifó, se ripó <risa> eh, dile eso, eso, eso. Hola, hola. hola, hola, ¿tú crees que pasa algo con lo, con lo que dijo Dross? Que el gobierno use a los avistamientos OVNIs Para hacerle creer a la gente que necesitamos hacer cambios Para beneficios del gobierno No lo sé, Rick, no lo había pensado así Tenemos otro audio, a ver de hecho, ahí siempre se ha aparecido el diablo, hay muchos relatos por la zona del panteón, a ver, vamos a escucharlo. Sí, de hecho, en esa zona siempre se ha aparecido el diablo en la colonia Santa Cruz, como son caminos de pura terracería y caminos desolados, y es una zona de donde está cerca de un panteón, entonces, siempre ha habido relatos sobre el inventado diablo que se aparece ahí, o el chingado... El chingado jinete negro, no sé cómo carajos le llamen, el charro negro, no sé qué también se aparece supuestamente ahí. Hola, muchas gracias por la información. ¿Sabes algo más sobre este video? Eh, si lo grabó un vecino, si supieron qué fue, si volvió a pasar, etcétera. ¿Sabes algo más sobre este caso? Vamos a ver aquí. Haz un especial. De lo que está pasando en Marte, por favor. ¿Qué está pasando en Marte? ¿De Marte de quién? ¿De Marte de quién primero? Vamos a ver acá, por acá. Hola Oxlack. Eh, buenas noches, tienes un email. Ponde... Ah, hola Oxlack, buen día. Entré a ver uno de tus videos en Videoteca del Oculto y a darle like con 99 bajo a 98. Suerte con el Shadow Band. Eh, gracias amigo por haberte suscrito a Videoteca del Oculto. Vamos a, a empezar a subir más suscriptores. De hecho, eh, ya están subiendo las vistas. Así que te agradezco inmensamente que te hayas en, entrado a la Biblioteca del Oculto, hayas visto los videos y te hayas suscrito. Un abrazote, mi hermano. Lo recordaré siempre. Siempre que pueda, porque a mí se me olvidan las cosas muy rápido. Oxla, ¿cuál es tu número? ¿Tú, tú, ¿Cuál es tu nuevo canal? Ah, se lo voy a mandar a Biblioteca del Oculto. StreamYard, eh, stream no, es acá. Ese es el, mi hermano, te agradecería si te suscribes y me dejas un comentario en los videos, por favor. Ah, ese es Néstor, ¿para qué chingada hablo con tanta delicadeza si es Néstor? Vamos a ver aquí quién dice... Eh, puedes ver google toda la muerte del potro rodrigo un misterio un mito el potro rodrigo puedes ver en google todo el, barso, el potro rodrigo un misterio un mito el potro rodrigo ay no es que está muy está muy galán y no hay lugares para galanes en mis transmisiones ya un galán se llevó se llevó una presa no puedo permitir que otros galanes se lleven más presas por eso aquí no hay invitados hombres ya, esa es la pura verdad, porque no quiero que se lleven a las palomas, los gavilanes. No quiero que los gavilanes se lleven a las palomas. Entonces, por eso no hay invitados hombres, ya lo dije, ¿ok? Entonces menos voy a hacer un video sobre este señor, uniceja, señor uniceja, Rodrigo, porque las mujeres se, se van a volver así como loquitas, entonces, pues como que no, ¿sale? Entonces, este caso no se va a hacer. Bueno, ahí lo voy a dejar para que lo. No, en serio, ya, ¿qué pasó con este? ¿Que era un rapero? que era? ¿Aquí, aquí pasa algo, o los hongos. ¿Era este muchacho? ¿Cuál es el chisme de esto? No sé. ¿Era un cantante de Cumbiancheras Argentinas? ¿Era ese? ¿Era ese? Hola, buenas noches, ¿quién habla? Hola, buenas noches, te hablo de Buenos Aires eh, Cristian Cristian, bienvenido eh, Sí, eh, ya hemos hablado anteriores veces eh, Estaba viendo recién de que estaba viendo sobre, sobre el cantante de Córdoba Ah, es un cantante eh, de Córdoba eh, ¿Qué pasó? Sí, sí cantante de Córdoba, de, de Argentina Ajá Y, y creo que, que más interesante es el caso de Gilda Es una mujer bien de la cumbia que tuvo un accidente en la ruta y muchos fieles van a van ahí. Y su música es muy importante porque parece que se le cumple se le cumple milagros. O sea, los hechos e eh, historias de los admiradores eh, de Gilda uh -huh. eh, ocurren milagros, eh, cosas sobrenaturales. Justo está, me apareció lo que, lo que decía este chavo sobre el, el cantante ¿Qué? como que murió también es la ruta ¿a lo que le pasó? Eh, pero eh, mira, sobre el tema de Gilda fue que, si no me equivoco bien, debe haber un fanático entre todos los, los, los que te vemos en el canal debe haber alguien, que conoce mejor la cumbia que a uh, Gilda directamente tuvo un accidente en la ruta y, y murió se, se, se verificó después del deceso en la madrugada, salieron en las la noticias en ese momento, en los años 90 si me equivoco, sí. y Rodrigo fue más reciente en el caso cerca del 2000 o sí, con ese tiempo, también eh, murió en la ruta. Muchos artistas argentinos como Papo, por ejemplo, eh, tienen finales trágicos. Okay. Papo es eh, eh, un rockero y, y, y terminó vuelo de la Moto. Usted se ya te digo la verdad, ya, ya tenía, me compré la entrada y ahora pues, te digo la no me bueno puede, puede ver. Así que hay mucho, eh, el tema de eh, cosas paranormales relacionado a, lo, a los músicos es muy amplio. Eh, yo no sé, voy a averiguar si te consigo, porque hay informe de eso porque es muy interesante. Eso es un tema que uno Siempre le genera dudas Si es verdad o, o es falso sí Pero eh, Han pasado cosas Que es eh, muy difícil de explicar Ok, entonces esto ¿Cuándo sucedió? ¿Cuándo fue que se murió Este este chico? Eh, creo que hace 10 años, no no tengo seguro voy bueno, a fijar acá eh, eh. Otro, y tal Ah, bueno, pero era un can... Sí, porque es, sí, tiene muchas, eh, no, no tiene muchas historias, pero que tiene, si sí, uno para empezar, es de, sí, 2000, murió en el año 2000, ajá. en un accidente que volcó vol, vol, la, la, la camioneta y, y estaba con, con otra persona, ajá que está asociado también a la música de radio, que era un eh, sujeto llamado Almedo. Eh, y se pensaba que era un um, conductor de rock, pero era, eh, también estaba no, está relacionado con el tema de la música. Y, y el cuerpo también. Voló, voló por el aire y cayó en la ruta. Ok. Pero sí tiene hechos... Eh, eh, Hechos paranormales, muy poco, pero no puedes superar el más icónico, el de Shilda. Ok. Si alguien ahí del público conoce a la cantante de Cumbia Shilda, Ajá. de Argentina, te, te van a orientar todos, eh, todos los hechos paranormales, los milagros que ocurrieron, todo eso. Ok. Bien. Uh -huh. Bueno, te agradezco mucho que nos hayas contado esta historia, ya sabemos un poquito más de lo que nos estaban platicando. Le mando un abrazo hasta Argentina. Dale, muchas gracias. Vale. Que seguimos acá apoyando en la Argentina. Muchas gracias. Saludos. Saludos. Bueno, ahí tenemos una breve explicación. ¿Vamos a escuchar este otro mensaje? Sí, de hecho hay más videos del mentado, este Nahual o Diablo, no sé qué, qué la, de verdad que sea, pero casi la mayoría de videos sí se mira la pura silueta y en esta ocasión pues sí se miró más. Más completo si lo alcanzó a captar. Pues dan hasta ganas de ir a investigar en la madrugada para allá. Pero pues no he encontrado a alguien que tenga los tanates ahora sí de, de ir a investigar acá en Tijuana. Que también en el, en el panteón que está cerca de ahí del área. También hay muchos, muchos relatos así de, de seres de ultratumba. Pero pues ya ves que hay mucho farsante como el de las... De las mentadas brujas de colores que chillan y, y pujan. <risa> Se pasa de lanza el camarada ese. Ok, vamos a ver. A ver, último intento de que esta niña... Ah, quiere que esta niña abra este. A ver si te sale lo de César Monrostro, A no me sale la opción de abrir el link. O sea, es un chisme de César Monrostro, Ahorita... Ahorita no puedo abrir links, pero luego lo revisamos, te lo prometo. Eh, uh -huh. Buenas, Ox. No, lo que pasa es que te comenté que pensé que a mi vecina la estaban golpeando o algo, pero cuando me puse a grabar me di cuenta de que estaban haciendo el delicioso, no es la llorona, estaban en el delicioso. Jajaja, <risa> uh -huh. eh, ja, ja, ja, ja. carita de así, listo. Compartir. Ahí está. ¿Ya? Ahora vamos con. Eh, pi, pi, pi, pi, pi, pi. Quiero camiseta Ox. Eh, vamos, aquí teníamos a, a otro audio. ¿Por dónde está? Aquí. Dice, eh, ah, cabrón. Él está amenazando a varias señoras por WhatsApp y ese mensaje me envió porque leíste mi mensaje. Y ese mensaje me envió porque leí. ¡Ah, cabrón! a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. A ver, a ver, a ver, ¿cómo está el asunto este? A ver, ¿dónde está mi número? Les voy a poner mi número de PayPal. Por si alguien bondadoso quiere apoyarme directamente, directamente por PayPal, ahí está, está en pantalla. Ahora se lo estoy, se lo estoy pidiendo. Si alguien quiere, puede, tiene y le gusta lo que hago y quiere apoyarme para que siga aquí, pues me puede apoyar por PayPal les agradecería inmensamente. O si quieren una cuenta de banco, ahorita les pongo una cuenta de banco. Por eso no se preocupen. Por lugares donde hacer donativos, no se preocupen. Pero vamos a ver con esto. A ver, dice... El bebecito me está amenazando el cubo. Ah, cabrón. El bebecito me está amenazando el cubo. No entiendo. El cubo está amenazando a varias señoras por WhatsApp. Y ese mensaje me envió porque leíste mi mensaje. Hola, eh, ¿por qué él estaría amenazando a, a, a señoras? ¿Qué tiene eso de, de real? ¿Por qué haría algo así? ¿Y cómo crees que está viendo mi transmisión y está al pendiente de lo que hagas? ¿Por qué sería muy importante lo que... Tú me cuentas o, o mi transmisión y cómo te está amenazando Eso, ese mensaje. Eh, ¿Te está espiando todo el tiempo o cómo es esto? Dice, saludos, excelente live. Miren, pues sí está muy bueno, pero si ya no hay super chats, yo creo que es hora de retirarme porque son las doce y media de la noche. Teníamos muchos más mensajes en WhatsApp. Aquí muchos, muchos más mensajes en WhatsApp. Pero... Pues ya son doce y media Ah, mira, aquí está Margarita Zavala Está la doñita, miren Aquí está la doñita La doñita que tiene a su marido en su casa Y ella está en su casa, dice Así se chatean Vivox, las flechitas de control Ah, ya, ya vi eh, Hola mijo, saludos a tu mami, ánimo corazón Saludos Margarita Zavala Un abrazo a Margarita Zavala La doñita Margarita Zavala, le mandamos un súper abrazote Si todavía nos está viendo o A lo mejor ya se durmió, no sé y aquí tenemos a alguien que dice todo bien, Ox. Ojalá y algún día me dejes platicar mi caso. Yo estuve internada en un hospital psiquiátrico y deseo hacerlo porque sé que muchas personas entenderán lo feo que es. Hola, cómo estás? Sí, me gustaría mucho que nos contaras tu historia, tu experiencia dentro del hospital psiquiátrico. Si quieres, me puedes mandar un audio contándonos tu experiencia y aquí lo reproduzco. O si quieres, un día me puedes llamar y nos cuentas tu historia con mucho gusto. Y disculpa si no había checado tus mensajes antes, es que algunas transmisiones las ocupo para checar los mensajes para que pues todos en, en vivo eh, conozcan los temas que me están mandando, o las historias, o lo que me quieran decir en privado, en el WhatsApp, pues lo hacemos en vivo. Gracias, te mando un abrazo, y si estás aquí para que me mandes un un audio, y lo podamos escuchar, cuando quieras y gustes, saludos, que espero que estés mejor, eh, buenas noches, dice alguien aquí, buenas noches, buenas noches, oh, cabrón. está escribiendo, pero no acaba de escribir, si no acaba de escribir, le voy a cambiar, dice escribiendo, escribiendo, buenas noches, Ah, aquí tenemos super chats, tenemos super chats, de cero byte, de los manos pesotes, dice el canto del ángel, no te vayas bro, vamos con el canto del ángel, vamos a abrir esto, y dice que ya, después vamos a documentos, después vamos a, eh, eh, vamos, te voy a poner a la risa de Lucho y el canto del ángel, te voy a poner el canto del ángel, que ya da más tristeza que nada, Ahí está ese canto del ángel que ya no, ya no se escuchará más de viva voz de quien lo emitía. Y luego vamos a ver qué más acá. Ah, aquí está alguien que nos mandó. rol, Roll de Canela Sueco nos mandó 10 pesotes. Dice Super Sticker, un abrazo rol de Canela. Rol de Canela suena que eres muy buena onda. Así que rol de Canela siento que eres muy, muy buena onda. Sentí tu ki desde aquí. Siento que eres muy buena onda. Ah, Agüits dice, ¿qué pasó con la deuda? Vamos a llamarle a ese cabrón. Vamos a hablarle a ese pichicanijo. A ver, ¿dónde está? Agüitz, Agüiz. Vamos a... al santo bastardo. Vamos a hablarle. Este. El contacto. Vamos a llamarle. ¿Aquí qué hace? Ah, aquí está. Vamos a llamarle ya le estoy llamando a Witz, ya le estoy llamando, que conteste ese Owen. Contesta Owen, no tengas miedo, eres muy machito con Awitz, ¿no? A ver si eres tan machito con todos mis seguidores. A ver si eres tan machito con todos mis seguidores. Gracias Roxana, Roxana Rodríguez, nos mandó 20 pesotes, super sticker de Roxana, la ley Roxana, me acordé de la ley Roxana, gracias Roxana Rodríguez. Owen oh, no contesta a Wits, o sea, sí sí sí timbra, voy a intentar con otro teléfono de los que me hayas dado a Wits. Owen, oh, Owen oh, oh, Malo, Owen Malo, Owen Malo, vamos a poner aquí, vamos a, a darle aquí. También tenía este, no, este no lo tenía, a ver, vamos a, a llamarle. A lo mejor está viendo el en vivo a Wits y ya le dio miedo, ¿no? Lisette Vargas, Lisette, ya puse el teléfono en pantalla. De hecho, lo voy a poner en los comentarios para que te lo pongan ahí, miren. Ahí está mi número. Si no eres de México, puedes marcarme con el más 52, ¿Ok? Si eres de México me puedes marcar Si en el más 52, ahí está Este es mi número de Whatsapp Lo voy a poner en los comentarios Para que me llames, me marques Me mandes Whatsapp, lo que ocupes Porque veo que desde hace rato Estás comentando que ocupas el teléfono Que pasa algo Que me quieres contar Entonces pues adelante Adelante, adelante con eso Ahora qué hice, hice algo Hice algo Hice algo, pero no sé qué hice. De tener pantalla, ¿no? no. Aquí. Eso, creo que eso hice. Ya. Si soy de México, ¿puedo marcar por llamada directa? No, Jorge, solamente por WhatsApp. El Mita me dice que ha sido cambiado. El Mita me dice que ha sido cambiado. El Mita, cambiado. Mm. No, no, como aquí entran las llamadas al WhatsApp. Ese es el número de WhatsApp Bueno, ah, ya viste que no se pudo Vamos a escuchar este audio de alguien que nos lo mandó <coughs> Vamos a ver Ya es hora de que me esté yendo, eh Solo estoy aquí porque De veras que el chisme me gana Este audio no se reproduce, no se reproduce A ver Responder, reaccionar, editar, destacar, eliminar, reenviar Reaccionar, reaccionar Pero no reproduce este audio O a lo mejor se está mandando todavía bueno, vamos a ver. Aquí dice, hola, buena madrugada. No sé por qué dices que César Buenrostro habla mal de ti. Al contrario, él ha dicho que tú eres un buen tipo. Postata, soy parte del Team Doñita. ¿Por qué? qué okay. Hola, buena madrugada. No sé por qué dicen, ah, por qué dicen que César Buenrostro habla mal de ti. Al contrario, él ha dicho que eres un buen tipo. Postata, soy parte del Team Doñita. Un abrazo, un abrazo, Team Doñita, un abrazo. A ver este, hola Ox, buenas noches, me gustaría conocerte más, me siento muy identificada contigo y me gustaría hablarte una plática contigo que pueda... ¡Uh! a ver, a ver, esto, esto tiene que ser fuera de cámaras, Ah, no es cierto Aquí dice, buenas, buenas, nueva suscriptora, hola, bienvenida, gracias por ser nueva suscriptora Mira, te voy a mandar el link de mi nuevo canal para que puedas suscribirte y seguir mis videos, mil gracias de verdad Aquí te voy a poner el link, ahí está ya no, escritora. a ver vamos a hablar con la chica que quiere hablar conmigo en privado, vamos a ver ¿ahí dónde estoy? aquí estoy vamos a hablar con la chica, yo le voy a llamar no me contesta si sí, no me contesta, si ¿Sí, bueno, ¿sí es fácil la canción, si ¿Sí no me contesta, yo nunca he llamado, no entiendo por qué me bloquearían. no estás bloqueada, a lo mejor no estás mandando bien Lisette Vargas, ponme tu número y te marco, uy ya no quiere contestarnos, hubiera aprovechado el momento, a ver vamos a contestarle por acá entonces, ya no quiere llamarme porque sabe que estamos en vivo, hola ¿cómo estás? Cuéntame, cuéntame, ¿qué me querías platicar? Ahí está. Vamos, aquí ya tenemos los mensajes, los audios. Oh, no, eso no puede verlo. No, no, no, vamos a tener que eliminar a este usuario. Eliminar chat. Uy, pero no eliminé el usuario. No puede ser. No puede ser. No puede ser, maldita cosa. Maldito usuario. Mal, maldito seas. Dice: Hola, Ox, buenas noches, me llamo Miguel y en el siguiente el link de este video, ese YouTube se encontraba haciendo Urbex, son exploraciones urbanas, y pues este me logró captar algo extraño. El minuto 18,8, 18, con 8, 18, 8, 8. Me encantaría que pudieras analizar el fondo, dirás de Vista, gracias. Buenas noches, pero no me mandaste el link, mi hermano. Ah, sí me mandas el link, pero mira, no le puedo dar clic. Si me estás viendo, ve, no le puedo dar clic a este link, no le puedo dar clic. ¿Ves? Y necesito darle clic. Eh aquí, dice no es que hablara mal de ti exactamente, pero te llamo creyente, una definición que no me parece adecuada con tus pensamientos A ah, ese César rostro va a ver, se le va a aparecer la llorona, porque yo soy influencer y le mandaré a todos a todos mis seguidores para que sienta lo que es eh, amar a Dios en tierra de indios, te lo prometo ya está un saludo, aquí dice alguien, hola, hola, un saludo, después de que fin de semana largo, largo, largo, bueno, dice, después de un fin de semana largo, largo, largo de descanso que se cree, pues me buscó este vato llamado el jaguar, que quiere darme entrevistas que para limpiar su nombre, el chiste es hacer la entrevista en vivo como lo hice con el pato Zambrano. Para que ustedes le pregunten de todo, ¿qué dicen? Le comente este vato que a las 12 la hacíamos. Quería que le dieran las preguntas, etcétera. Obviamente no le daré ni madres. En vivo y punto si quiere. Te veo a las 12 en punto en YouTube y Facebook para hacer la entrevista. Ok, dejo un corazón si te late la idea. Ah, chinga, ¿Quién me está hablando? ¿De quién? ¿Quién me está hablando? Hola, hola, me encanta tu trabajo. Un saludo. Ah, caray. ¿Cuántos mensajes raros con razón son los mensajes perturbadores? Los mensajes perturbadores han salido muy perturbadores esta noche, muy perturbadores. No reproduce ese video. Esto tampoco. Ah, sí. El Oxlack Boy Scout, jajaja, ja, ja, sube material que no es de él y se lo apropia, se lo roba. Jajaja, ja, ja, dice Mafiante B. A ver, se rió de mí este güey porque dice: el Jaguar, el jaguar ya declaró en la fiscalía. Ah, el Oxlack Boy Scout, jajaja, ja, sube material que no es de él y se lo apropia, se lo roba. Jajaja, ja, ja. ¿y dónde le puse mi logo, baboso, cara de perro? Donde pinche inútil, tarado. Ya está. Ya le respondí al menso este pinche baboso. Cara de mis de escroto. Video original. Vamos a ver aquí. Ah, el video original. Qué bueno, mi hermano. Dice video original. No le puedo dar clic, pero puedo descargarlo. Eh, destacar, ¿no? Vamos a darle clic. Y ya me mandó otra cosa. Eh, Facebook Watch. Ah, creo que ya lo tengo. No lo tengo. Este lo vamos a copiar, control C. Y vamos a ir a mensajes. Vamos a ir a MetaBusiness, no, MetaBusiness, no. Entonces vamos aquí, vamos a cambiar configuración a modo perfiles a Pablo Castro. ¿Quién es Pablo Castro? Ok, entonces aquí, ¿qué busco? En WhatsApp, no en Facebook, sí. Y entonces aquí a, a Oxlack, sí, busco a Oxlack Investigador, o sea, ya está, Oxlack Investigador, me lo. Me lo automando, ahí está, ya me lo automandé, listo, listo, listo, listo. Eh. Bien, vamos a ver qué más tenemos por acá. Ya estamos casi por irnos. ¿Hay un superchat nuevo o no? ¿Alguien dejó un superchat nuevo? A ver. Eh. ¿Alguien dejó un superchat nuevo? Vamos a ver, vamos a ver uh, No, no hay superchats nuevos Ya me voy a ir entonces No hay superchats nuevos Andas muy alterado Pues ya me explotó la tacha gente Recuerda, a ver ya, sí es cierto, tiene mucha razón Ya ando muy alterado Esto es porque no me he tomado Mi tacha No, no, no voy a decir eso porque me vayan a cancelar no me he tomado mi medicina contra la ira. <coughs> Son 12.48, entonces sí, ya, ya estoy alterado, sí. Así que mejor de una vez eh, me voy despidiendo porque mm, me voy a seguir así alterado y eso no está bien. Necesito tomar mi medicina y este mañana nos vemos, sale. Mañana mis redes sociales, mañana hay nuevo video bien interesante, bien interesante. El video que voy a subir el día de mañana, el tema el tema, nadie lo ha hecho nadie lo ha hecho en todo internet no hay ningún canal de youtube que hable de lo paranormal, ni de misterios ni de nada, que lo haya subido ni siquiera lo conocen el tema que voy a subir de mañana es verdaderamente una joya y solamente cultos, porque yo soy influencer y soy muy famoso y aparte soy muy inteligente y muy culto pues obviamente lo sé y por eso se los voy a mostrar mañana. El video de mañana, no se lo vayan a perder. Porque es una historia que nadie se sabe. Y es real. ¿Ok? Y no hay ni un pinche video de ningún pinche youtuber que habla pinche contenido paranormal. ¿Ok? Por eso, por eso soy Oxlack investigador. Soy muy famoso. Soy muy culto. Y tengo muchos fans. ¿Ok? Y le, puedo levantar a cualquiera que se pase de lanza. ¿Ok? Eso va para Owen. Dice Awitz. A ver, vamos, ¿qué dice Awitz? Awitz dice, una idea. Déjale un mensaje en todos números y dile, soy Oxlack Owen, llámame o tienes miedo. No, no, este, voy a dejar eso. Le voy a llamar mañana. Mañana le voy a llamar a Owen. Eh, ¿Qué onda, Ale Ortiz? ¿Cómo estás? No, Arle Ortiz, no, Arle Ortiz. ¿Cómo estás, Ale Ortiz? Un abrazote, Ale. Este, no, no voy a hacer eso. Porque si ahorita encanijado como estoy, porque estoy alterado, eh, lo voy a molestar toda la noche. Así que mejor mañana le hablo cuando esté medicado, le hablo. Y mañana vas a ver, vas a ver que, que de qué cuero salen más correas. Tú no te preocupes, qué bueno que nos veniste a avisar, qué bueno que, nos, que nos, te apoyas en nosotros. Y tú no te preocupes, lo vamos a bajar, lo vamos a bajar a ese tipejo. No te preocupes, los quiero mucho. Buenas noches. Recuerden que yo soy bebecito Fiu Fiu. Y esto, esto ha sido el bebecito Fiu Fiu. Hasta mañana. Bebecito, fiu, fiu. Vamos a poner el bebecito, fiu, fiu A ver. Yo, como no he escuchado mucho la canción, pues no me molesta. A ver, vamos a ver. Bebecito fiu fiu, quiero que te pongas rápido. Rápido, que están mis fans. Que están aquí mis fans. Puta, eh, la de Maffe Walker. Perrito Fiu, Fiu vamos a ver. Perrito Fiu Fiu. Yo soy perrito Fiu, Fiu digo. Yo soy este, Bebito Fiu, -fiu. Yo soy Bebito Fiu, Fiu Buenas noches. Aquí. En Bebito Fiu, Fiu Hasta mañana. Ya me voy porque sí, como. No me he tomado mis pastillas, estoy así, gente. Es verdad, es verdad. Tengo que tomármelas. Le, los quiero mucho, les mando un abrazote. Hasta mañana. Descansen. El, el club y el ejército de Doñitas, les mando un súper abrazo al ejército de Doñitas. Gracias.